Cuando veas este video, es porque aún tienes tiempo. Aprovechalo al máximo. Tu esposa o tu esposo te necesitan. Tus hijos, dales tu tiempo. No lo pierdas. Mañana puede ser muy tarde. ¿Sabes algo? Un día un hombre que tenía un amante y que trabajaba mucho, no le dedicaba el tiempo a sus hijos y a su esposa la trataba mal, pues llegó como siempre tarde del trabajo. Llegó y se acostó en el sillón de la sala. En ese momento... Tocaron a la puerta. Salió a ver quién era y para su sorpresa era alguien no muy agradable. Y le dijo, tú eres la muerte, ¿verdad? Y solamente le dijo, sí, yo soy. ¿Y qué deseas? Y la muerte le dijo, vengo por ti. Pero si soy joven y además tengo familia, y la muerte le dijo, no me importa, es ahora que te tienes que ir conmigo. Bueno. Deja que me despida de mi esposa y de mis dos hijas, las amo, no hay tiempo, ven conmigo ahora mismo Y le tomó de la mano y le sacó, se subieron en el tren de la muerte La muerte le dijo, mientras llegamos al destino, ¿qué te parece si jugamos un poco de ajedrez y platicamos un poco? Y el hombre muy triste le dijo, está bien ¿Y por qué estás triste? le preguntó la muerte, ¿por qué lloras? Bueno, por mi esposa y por mis hijas ¿Pero por qué lloras? Tuviste tiempo, Dios te dio tiempo Para que disfrutaras a tu esposa A tus dos hijas En lugar de ellos, siempre estuviste con tu amante Los fines de semana, con tus amigos Y no olvides, cuando tus hijas te pedían salir a jugar Tú siempre tenías un pretexto, el trabajo Acumular dinero, los negocios Y el hombre le dijo, sí, es cierto Yo no sé qué le pasa a la humanidad, dijo la muerte Desaprovechan lo más importante Lo más hermoso que dios da la familia tú lo tuviste y ahora piensas que yo soy mala pero yo solamente hago mi trabajo dijo la muerte en ese momento el hombre le dijo jaque mate y le dijo la muerte no estás feliz y el hombre le dijo no Pum y el hombre despertó era un sueño en ese momento recapacitó y corrió a la habitación donde estaba su esposa Y sus dos pequeñas Las empezó a besar y a abrazar y a decirle que las amaba Empezó a pedirles perdón Hoy te invito a ti Que si estás viendo este video Que si le has fallado a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos Es el momento en que tú les pidas perdón Hoy te invito a que les pidas perdón Mañana puede ser muy tarde Tienes lo más valioso que Dios te ha dado Una familia Cuídala y mucho. Tienes tiempo. Dale el tiempo a tus hijos, a tu esposa, dile cuánto le amas. Este video no es para juzgarte ni condenarte, es para hacerte reflexionar, para restaurar tu vida en el nombre de Jesús. ¿Sabes algo? Yo deseo lo mejor para tu vida. Yo no te conozco, pero mi Padre Celestial sí. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.